Y nos acompaña esta mañana el ministro de Economía, José Luis Parada. Bienvenido, ministro. Buenos días. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo se va a efectivizar el pago de la renta dignidad en plena restricción por la cuarentena? Natalia, muy buenos días. En primer lugar, hay que tranquilizar a todas las personas mayores. La renta dignidad la pueden cobrar por espacio de un año. No, no se pierde la renta dignidad. Y, el, y la canasta familiar... ...tiene validez de 90 días, en 90 días a partir de mañana pueden cobrarla perfectamente. No hay para qué agolparse en los bancos. Efectivamente, este control que se ha hecho por la emergencia sanitaria... ...permite que evitemos mayores contagios. Estamos viendo que en otros países hay muchos problemas... ...y lógicamente lo que estamos buscando es proteger a este grupo vulnerable que son las personas mayores. Les pedimos paciencia. El, eh, lo que corresponde a la canasta familiar son tres meses que lo pueden cobrar en cualquier día que le toque su carnet de identidad y la renta dignidad es un año, por lo tanto, el juntarse todos a cobrar el mismo día, en algunos casos, cuando se empieza a controlar el tema del carnet, la gente se molesta y tiene razón, pero esa es la regla que se ha emitido para poder, de una o de otra manera, controlar y evitar, evitar mayores contagios. Ahora, ministro, ¿cuál va a ser la logística para el pago de la canasta familiar, del bono familia, tomando en cuenta de que el Banco Unión, los bancos ahora están colapsados? Efectivamente, estamos lastimosamente... Se nos han acumulado el pago de los bonos, también estamos pagando el tema de los salarios del, del mes de marzo, de acuerdo a programación que se tenía. Estamos, estamos analizando, ayer se ha hecho una primera evaluación y en los controles que estamos haciendo hoy día en reunión con ASFI y con el Banco Central y Asoban, vamos a tener, ver las posibilidades de cómo facilitamos este pico... ...alto de cobranzas que se nos han juntado. Lo que pedimos es paciencia. Lo que no queremos es ver esas largas filas y juntos... ...porque eso no es lo que busca las medidas del gobierno. Los beneficios igual van a llegar y lo único que pedimos es paciencia. El mecanismo que hemos utilizado para no estar con esa logística... ...que antes cobraba muy alto, era un costo muy alto, lo que hemos hecho es... ...bancarizar, transparentar y depositar simplemente el dinero para que cada persona recoja en su banco. Lógicamente estamos con este problema del agolpamiento de, de las personas... ...pero hoy día yo creo que vamos a buscar soluciones más expeditas... ...para que la gente pueda cobrar tanto lo que es la canasta familiar como sueldos y salarios. Pero les pedimos... Que aquellos que tienen el carnet de identidad en su día, por favor lo respeten. Porque muchas veces... También reclaman mucho por el tema cuando uno comienza a controlar, cuando lo, la policía comienza a controlar. Hay reclamos airados y muchas veces eso se ve en la prensa cuando no sabemos si es su día de circulación. Por lo tanto, les pedimos que por favor respeten el día de su carnet de identidad y creo que se puede ir normalizando el pago en lo que corresponde a tanto la canasta familiar... ...como sueldos, salarios y todos los bonos que se tienen que pagar de acuerdo a norma. Ahora, ministro, las personas nos llaman y están preocupadas. Aseguran que no todas las agencias de bancos están funcionando ah, sin llegar lejos en La Paz, en La Chocalla. Aseguran que no hay ni siquiera una agencia que los pueda atender. ¿Qué está haciendo el gobierno al respecto? Lo que, es, lo que hemos establecido... ...con Asoban, es que había también una limitación en el tema que corresponde al personal... ...que tiene que transitar y atender, pero ahora con, este, con estos pagos que estamos haciendo... ...y que se ha juntado eh, estos bonos más los sueldos, estamos viendo la posibilidad de habilitar eh, a otras agencias... ...tanto en el sector privado, porque el Banco Unión está abriendo todas sus agencias... Y estamos viendo a coordinar con el sector privado para que también se abran todas lo que son las agencias de la banca privada. Hoy se va a evaluar y también tenemos que coordinar. ...con la comisión que maneja el tema de la aplicación del, de la lucha contra el coronavirus... ...porque no es cuestión de, de tomar una decisión unilateral. Esto afecta a todo el conjunto de la sociedad... ...y estamos coordinando con el Ministerio de Salud, la Organización Mundial de la Salud y tratar de evitar, dando prioridad primero a cuidar la vida de las personas, evitar el contagio y, lógicamente, frenar Ministro. el tema del coronavirus. Pero hoy día esperemos tener soluciones para que estos pagos puedan realizarse más rápido. Pero que... vuelvo a repetir, tenemos tres meses para cobrar la canasta familiar y tenemos un año para pagar la renta dignidad, no es un solo día, ni se vence ni se pierde. Ministro, algo importante. No hay permisos de circulación para los financieros. Muchos aseguran que no se los han renovado y a partir de hoy rigen nuevos. Entonces, ¿cómo van a llegar a cruzales más lejanas si no hay los permisos de circulación? Es un tema pendiente. Y el segundo, ¿qué pasa con adultos mayores que no pueden movilizarse? ¿Están viendo las facilidades para que les llegue el dinero? Porque hay personas que necesitan eso para vivir para el mes. ¿Cómo van a hacer al respecto? Bueno, hay un teléfono y aquí está trabajando también las Fuerzas Armadas y hay un teléfono de línea gratuita a la cual pueden llamar y si aquella persona mayor que vive sola no tiene ningún problema, se llama ahí y va a ser atendida. Por otro lado, efectivamente, el tema de la circulación y la restricción, ayer hablamos con el ministro de Gobierno y se está viendo el mejor mecanismo para que se utilice el sistema que teníamos antes, en el cual la gente del banco podía circular con un credencial, pero bajo un control de listados generales que hoy día lo vamos a trabajar. Bien, ahora... Ministro, un tema importante. Taxistas, minoristas, comerciantes, personas en situación de calle piden que se les asigne una canasta familiar porque no tienen ingresos fijos. ¿Qué va a pasar con ellos, ministro? A ver, aquí lo que ha hecho el gobierno con las cuatro medidas sociales que ha tomado abarca a 10 millones de personas. Un taxista, por ejemplo, debe tener un hijo en el colegio. Por lo tanto, si tiene dos o tres, si tiene tres va a cobrar 1500 tampoco está fuera. Por, también puede tener el tema de la canasta familiar. ¿Por qué? Porque puede tener a su padre, a su abuelo que está recibiendo la canasta familiar. Porque lo que se ha buscado en este caso es atender a los grupos vulnerables, por ejemplo, las personas de la tercera edad que no tienen... Ninguna renta adicional, no, es, no tiene jubilación y tiene solo la renta dignidad. Y por otro lado, los niños de inicial y primaria, que son los que tienen, es universaliza. Porque el que tiene, el que trabaja en taxi, el que es informal, no paga impuestos, igual tiene derecho a cobrar. Por lo tanto, por alguno de los beneficios, sí recibe la canasta familiar. Estamos en este momento analizando el impacto que se va a tener y lógicamente, conforme vamos evaluando, se van a ir buscando, por ejemplo, algunos sectores, eh, tanto en, para equilibrar provincia y equilibrar el tema de ciudad. Entonces, lo que estamos haciendo son las primeras medidas que hemos tomado en el lapso de un mes que estamos... y han sido medidas rápidas y sobre todo ágiles y de beneficio directo porque aquí no es que alguien lleva la plata, se la entrega la reciben en sus cuentas y lo mismo estamos preparando un poquito más de paciencia con lo que es el bono familia para un estudiantes que van a recibir estos recursos Ministro, ¿cuál es la previsión que usted tiene sobre la duración de esta crisis? Algunos dicen que pueden llegar a ser cuatro meses ¿qué escenarios económicos está manejando usted? A ver la experiencia internacional, porque hay países que ustedes los pueden ver y gracias a los medios de comunicación y todo lo que es el Internet, podemos enterarnos lo que está pasando. Y estamos viendo también las medidas que se están tomando. En algunos países como Estados Unidos, está definiendo en este momento, si empieza otra vez su actividad económica, Conviviendo con el coronavirus. Eso también lo están pensando para algunos países, también en Europa, que no están con una situación tan grave, y todo depende de los controles que se puedan dar a nivel internacional, como también en el nivel interno. Nosotros somos de los países. Con menos casos, se nos ha disparado un poco porque lógicamente es la curva normal que se ha presentado también en otros países. Es muy difícil en este momento determinar un plazo, pero yo creo que la presidenta nos ha instruido de ver también y analizar los distintos escenarios y eso es lo que estamos haciendo con actividad económica y lo que hemos hecho en este momento es un equilibrio. ...entre la actividad económica, que exista abastecimiento... ...la gente pueda cobrar todo lo que son sus beneficios, sueldos... ...y la economía pueda funcionar, a medias, pero está funcionando. ¿Qué medidas se van a implementar para fortalecer el sistema de salud en plena cuarentena? A ver, por primera vez ya la presidenta, sin que haya dengue, sin que haya el tema del coronavirus... ...instruyó que tengamos el 10% del presupuesto en salud. Ese, esa consignación de presupuesto ha permitido que podamos atender en este momento todo lo que está sucediendo. Ya se están haciendo las compras, se están haciendo entregas de todo lo que son equipamientos... ...estamos habilitando, por ejemplo, estamos pagando todo lo que es eh, las planillas del hospital de Montero... ...para habilitar 200 camas con todo lo que se refiere a una atención integral. Y todos los hospitales que tienen de una o de otra, de otra manera requerimientos se están cumpliendo y se están comprando y se están entregando. Algo vital, ¿es posible financiar el testeo masivo del COVID-19, ministro, y también equipar, por ejemplo, un hospital por ciudad? Lo que se ha hecho es... Lo que hemos hecho es... ...establecer los núcleos mayores de población, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, porque suponemos que ahí se puede concentrar la mayor parte del contagio en algún momento, por lo tanto tenemos que estar preparados con terapias intensivas que lastimosamente en 14 años nadie puso plata para la salud y estamos pagando en este momento los, los problemas de 14 años de despilfarro y no atención de salud. Pero ya estamos habilitando varias camas, estamos habilitando también respiradores y se están haciendo las adquisiciones, están los recursos garantizados, por lo tanto le pedimos a la población... ...que tenga paciencia... ...lo que no puede suceder, por ejemplo... ...es que muchas veces... ...con esto de algún fallecimiento que se da... ...tenga que estar el, el, el muerto yendo de un lado al otro... ...y no enterrarlo donde corresponde a un crematorio... ...creo que hay que todavía atender muchas cosas... ...en la cultura de las personas... ...que, que el pánico no nos llegue por el tema del coronavirus... Y garantizar por parte del gobierno que los hospitales que se están habilitando en las zonas de alta densidad también estamos trabajando con las provincias, porque las medidas que estamos tomando, tanto económicas y en el tema de salud, atiende también hasta el último municipio del país. Estamos atendiendo los requerimientos, ya sea de lo que son guantes, ya sea de lo que son barbijos, y lógicamente también aquí pedimos, porque tienen plata en este momento los municipios, que comiencen a utilizar parte de sus recursos para que los 337 municipios y las nueve gobernaciones también comiencen a apoyar. Esta, ...esta campaña y sobre todo esta emergencia para evitar mayores contagios en el tema del coronavirus. Bueno, ministro, algo importante y es un tema mundial. Faltan insumos, faltan barbijos, faltan mandiles. <coughs> ¿Es posible alentar a la empresa mediana, a los bolivianos, para participar de esta producción? En este momento hay una comisión especial que está trabajando con los distintos niveles de gobierno y también con el sector privado. Lo que se pueda trabajar y destinar para todo lo que son este tipo de equipamientos, porque la escasez es a nivel mundial. Para comprar respiradores hay que hacer una especie... ...de requerimiento y una cola para, porque primero están otros países que han hecho el pedido primero, hay una excesiva demanda porque jamás pensaron nadie eh, que el coronavirus ponga de rodillas a economías gigantes, sólidas y a sistemas de salud que se suponían totalmente solventes. Lo que estamos buscando en Bolivia es el abastecimiento de estos equipamientos, de estos, uh, todo lo que se refiere a barbijos, guantes y sobre todo los equipos de protección para los médicos, porque esa es una queja que hemos estado teniendo permanentemente, pero ya se está viendo la provisión de distintos países y esperemos que vamos a ir cumpliendo conforme pasen los días. Ahora, ¿cómo van a integrar ustedes como gobierno, gobernación y alcaldía? ¿Cómo se van a integrar ustedes como equipo para hacer frente al COVID-19? ¿Cómo lo están haciendo hasta ahora? En este momento ya el sistema de salud tiene claramente identificados qué atiende cada uno. El Ministerio de Salud está coordinando con los sedes departamentales y con los municipios temas de requerimiento, temas de información. La comisión trabaja permanentemente en el, en el piso 22 de la... Casa del Pueblo trabaja permanentemente, están casi 24 horas viendo los requerimientos y coordinando. Si se presenta algún problema, inmediatamente pasa, se va a un requerimiento, también pasa ahí, se realizan las compras. Entonces, se está trabajando integralmente, por eso es que hemos podido frenar. A pesar de todos estos eh, coronavirus importados que han entrado y que hemos llegado a una tercera fase que es parte del comunitario, que es lo que queremos eh, frenar, la cuarta. Entonces, hay un trabajo coordinado de un sistema de información permanente hasta el último rincón del país y las necesidades también de la misma manera por el tema de comunicación, el Ministerio de Salud con esta comisión conformada más o menos con 10 ministerios, están solucionando los casos que se vayan presentando. Por lo tanto, se están atendiendo los casos, usted va a ver que eh, se están entregando equipos de acuerdo a requerimientos y esperemos también de que sigamos asignando los recursos, los cuales sí están garantizados. Eso queremos decir para cubrir todos estos requerimientos desde el nivel central, pasando por los departamentos y llegando a los municipios, y también cuando hay que atender a los pueblos indígenas, también se está haciendo una línea especial. La CAINCO sugiere más bonos y fortalecer los actuales. ¿Coinciden ustedes en dar más ayuda a los más necesitados? Eh, todos los países, eh, Natalia, están generando fondos especiales, primero para atacar el tema ...de coronavirus, y segundo, el tema de la reactivación económica. Entonces, estamos viendo que, por ejemplo, Europa ha creado 720 mil millones de euros... ...para todo lo que es ataque al coronavirus y también la reactivación. El Fondo Monetario Internacional ha creado 50 mil, 2500 la CAF. Entonces, hay los fondos porque definitivamente... Una de las, uno, uno de los objetivos y una de las recomendaciones a nivel internacional es el uso de recursos y la inyección de recursos, que es lo que estamos haciendo nosotros de beneficio también de la población, sin descuidar las inversiones que hay en este momento para que sigan el tema de construcción de carreteras y aquellos proyectos que ya estaban dentro del programa de inversión pública. No retrasarlos, porque como usted ha visto... El señor Chávez ha mostrado y esa es la tendencia de que el crecimiento económico va a bajar en todos lado. Lo que estamos buscando primero es frenar ese deterioro, frenar el impacto del coronavirus en la economía nuestra, manteniendo una estabilidad. Por eso pedimos paciencia y conforme vamos consiguiendo los recursos, los vamos a ir asignando. a. Los sectores más desprotegidos y vamos a seguir buscando alternativas y estamos recibiendo de la CAINCO, estamos recibiendo de grupos de profesionales, todas las recomendaciones y también que a nivel mundial se están haciendo muchos estudios y recomendaciones las cuales hay un equipo económico trabajando para ver las mejores alternativas porque estamos viendo de que este, este, el coronavirus está afectando a toda la economía nacional y también a la, econo, a la economía mundial, básicamente. Ministro, gracias por su tiempo, por acompañarnos esta mañana. Buenos días. Buenos días, un saludo a toda la audiencia.